Mike Mencher es probablemente para mucha gente, eh, yo incluido, uno de los culturistas más relevantes de la década de los 70, de los 80. Alguien que fue en contra de todos los conocimientos, todas las creencias que había en el mundo del culturismo en la época. Gracias a él, el culturismo dio un cambio radical. Eh, es alguien a quien no se le da el crédito que merece muchas veces, yo creo. Y vamos a hablar no solo de sus logros deportivos, que también los hay, son muchísimos. Y vamos a hablar sobre todo de lo que supuso para el culturismo, eh, un poquito de todo lo que fue su vida. Espero que disfrutéis del vídeo y sobre todo que aprendáis algo también. Mike nace en el año 1951 en el estado de Pensilvania, en un pequeño pueblo llamado Efrata. Y durante su infancia siempre fue un niño... Muy estudioso, que le iba muy bien en el colegio, siempre tuvo mucho interés por aprender. Eh, y descubrió el culturismo durante su época en el colegio, a los 12 años, a través de una revista más, El Builder, con el que al cabo de un tiempo pues, se convirtió en su ídolo en la portada, que era Bill Pearl. Eh, y comenzó a entrenar a esa época. Eh, le pidió a su padre unas pesas que le dio por Navidad. O sea que, a diferencia de Frank Shane, que su padre no le apoyaba nada en el mundo del culturismo, el padre de Mike fue quien le regaló sus primeras pesas. Y al cabo de un tiempo, tras ver la, la disciplina que tenía Mike y, y la pasión que tenía, pues llamó a un viejo amigo suyo que curiosamente pues tenía un gimnasio. Este amigo se llamaba John Myers y pues empezaron. Mike empezó a entrenar con John Myers y en el año 65 algo muy curioso es que los tres juntos, John, Mike y su padre viajaron al Mister Olympia inaugural del año 65 que como sabéis eh, ganó Larry Scott. Y en ese Mr. Olympia es donde Mike decide que quiere dedicarse al mundo del culturismo. Es donde le apasiona lo que ve, le encanta lo que ve. Y en una revista más, el Builder, que se compra allí en el propio evento, eh, apunta sus objetivos para los años venideros. En el año 65, recordamos apunta que va a ser Mr. América en el año 72, Mr. Universo en el año 74 y Mr. Olympia en el año 76. Al terminar el colegio, en el año 69, compite por primera vez con 18 años, se presenta al campeonato de Mr. Lancaster County, campeonato que gana, y un año después, en el 70, se presenta al Mr. Pennsylvania, que gana también, y durante estos años se enlista también en las fuerzas aéreas americanas, con lo cual el culturismo, eh, pues... Al final queda un poco en un segundo plano, pero en un principio se dedica, cambia mucho su horario y se dedica a entrenar muchísimas horas al día, eh, entrenamientos muy, muy largos, muy intensos. Y al cabo de, de unos años, en el año 71, bueno, al año siguiente, compite en el Mister América y se lleva un buen jarrón de agua fría porque queda décimo. Y quien gana el evento es un culturista también muy famoso que tenía, curiosamente, la misma edad que Mike, que es Casey Viator, con 19 años gana el evento. Eh, y Casey Viator en aquella época era alumno de Arthur Jones, que seguramente algunos eh, hayáis oído hablar a Dorian Yates de Arthur Jones. Eh, pues Era un señor que curiosamente tenía interés en el culturismo, no era culturista, pero desarrolló unas teorías eh, sobre entrenamiento de alta intensidad, que iban muy en contra de, de la filosofía de la época, como todos sabéis los típicos entrenos de Arnold, de Frank Zane, que duraban horas y horas y de entrenar dos veces al día y además eh, Arthur Jones era el fundador de una marca de máquinas de gimnasio llamada Nautilus y bueno pues al acabar el evento eh, Casey Viator se acerca a Mike porque recordemos que en esta época eh, los eventos de Mister America tenían eh, digamos dos partes, era el, el evento como tal y había una comparativa de distintas partes eh, del cuerpo y en brazos y piernas Mike quedó segundo por detrás de Casey Viator, entonces estuvo eh, más cercano de lo que parece por la posición general y se acerca a él, le dice que debería de contactar con Arthur Jones que cree que tiene un buen futuro y le da el teléfono de Arthur Jones y ahí se quedó la cosa en el momento. Efectivamente, pues Mike contacta con Arthur, Arthur le explica durante horas sobre, por teléfono sus teorías, sus ideas sobre entrenamiento, sobre sus máquinas Nautilus y esto hace que Mike cambie mucho su, su manera de pensar en el culturismo, porque como he dicho, pues en el ejército se dedicaba a entrenar muchísimas horas y la filosofía de Arthur Jones pues era muy distinta a lo que él hacía. Y bueno, pues para él fue una llamada de atención importante, cambia mucho su manera de relacionarse con el culturismo. Y al año siguiente, en el año 72, eh, recordamos que es cuando él había apuntado en su lista, cuando eh, en el año 65, que tenía que ganar el Mister América, pero desgraciadamente, eh, pues haciendo alguna cosa en el ejército, se rompe el hombro eh, y tuvo que estar alejado del, del mundo del culturismo mucho tiempo, hasta el año 74, que decide dejar las fuerzas aéreas, decide empezar una carrera. Eh, y decide volver al mundo del culturismo porque pues no quería llegar a, a la vejez con, con arrepentimientos y bueno pues como he dicho empieza una carrera de biología química y matemáticas vuelve al mundo del culturismo y nada más volver a los 23 años con 86 kilos no gana el Mister América pero gana el Mister América Junior y bueno pues ese es su retorno al culturismo después de ganar el Mister América Junior pues sí que decide al año siguiente presentarse al Mister América de verdad al, al de la IFBB tres años después del, de la fecha que le había marcado para ganarlo no lo gana, queda tercero por detrás de Robbie Robinson y de Roger Callard pero bueno, en ese evento ocurre algo que probablemente fue más positivo para él que ganar el evento, que fue que conoció a Joe Wither. a Joe Wither le llamó mucho la atención el físico de Mike porque tenía eh, pues como se puede apreciar en las fotos una densidad y un tamaño que no era no era muy normal en la época y bueno pues le ofrece una portada en una de sus revistas, curiosamente la que Mike había encontrado y con la que había descubierto el culturismo que era más el builder, le ofrece una entrevista y al hablar con él y conocerle le interesa mucho la, la filosofía que tiene Mike de culturismo, que como hemos dicho provenía de Arthur Jones, ahora Mike la había cambiado pero era un poco muy distinta a lo que había y le ofrece el tener su propia columna mensual en la revista. Y en esa columna, pues es donde Mike empieza a llevarle la contraria a todo el mundo, empieza a exponer su, su filosofía, sus teorías, a ir en contra de todas las creencias que había en la época. Hablaba de entrenos de 45 minutos, de 3 a 4 o 5 series por grupo muscular, tres veces a la semana. Cuando lo normal en la época, como sabéis, pues era entrenar dos veces al día, seis días a la semana, como hacían eh, pues todos: Arnold, Franco, eh, toda, toda esa, esa tropa y eso hizo pues, que se crease eh, como una especie de aura mística alrededor de, de Mike Menzer como el gurú que llevaba la contraria y no llevaba la contraria simplemente por el hecho de llevar la contraria sino que además le funcionaba porque en el año 76 finalmente consigue ganar el Mr. América después de ganar el Mr. pues se muda a California y nada más llegar Joe Wither le nombra editor de Muscle Builder directamente eh, además de eso empieza una empresa en la que mandaba por, por correo eh, información sobre el sistema de entreno que él había eh, hecho popular que ahora había bautizado como el heavy duty tenía muchísimos clientes, de hecho se dice que en la época Mike Mencher ganaba más de 200.000 dólares al año que en los años 70 era una auténtica barbaridad y en el año 77 se presenta al Mr. Universo que como sabéis se pues había dicho que era una de las cosas que iba a ganar eh, y en ese primer año, en el 77, no lo gana, queda segundo por detrás de Carl Scalag y al año siguiente se presenta de nuevo eh, y es un evento muy importante en su carrera y en la historia del culturismo porque consigue la primera puntuación perfecta eh, en la historia del culturismo hasta aquel momento gana el Mister Universo y se hace profesional en el año 78 o sea, veis que llevamos una constante de que todo lo que va consiguiendo lo va consiguiendo cuatro años después de su predicción inicial, parecía como que era eh, una regla no escrita que cuatro años después de lo que había predicho pues iba consiguiendo todos sus objetivos, se hace profesional como digo en ese evento, se presenta al poquito tiempo eh, a la Florida Southern Pro Cup eh, en la que gana, eh, queda segundo en el Pittsburgh Pro por detrás de Robbie Robinson y unas semanitas después antes de la noche de los campeones. Fallece su madre, lo que le hace caer en una depresión, deja de entrenar, deja de comer. Y bueno, aún así queda tercero, eh, por detrás de Robbie Robinson y Dani Padilla, pero aquí es donde empieza a tener problemas psicológicos, empieza a tener problemas de depresión. Ese año, eh, tres semanas antes del Olimpia, su hermano Ray Menzer, que también era un culturista reconocido, le dice que no compita, pero eh, no, se, no se sabe muy bien cómo, consiguió en tres semanas darle la vuelta completamente al físico. Eh, y pensar que, que podía ganar a Frank Shane, que era aquel momento, en aquel momento quien estaba reinando el Mister Olympia, llevaba dos títulos entonces, y en el año 79 pues Mike va al Mister Olympia pensando que le puede ganar, y recordad que en esta época en el Mister Olympia teníamos dos categorías, que era menos de 200 libras, más de 200 libras, y Mike gana más de 200 libras, Frank Shane gana menos de 200, y el overall pues lo, gana, lo gana Frank Shane para su tercer título, pero bueno, eh, Mike eh, cree que para el año siguiente pues tiene posibilidades de verdad para ganar y empieza su preparación muy prontito. Y después de ese evento, pues eh, junto con sus artículos, junto con su empresa de, de información del Heavy Duty, eh, pues Mike se convierte en uno de los culturistas que tenía pinta que iba a ser de los más, digamos, reconocidos de la década de los 80, que estaba empezando, eh, tenía una popularidad que en la época rivalizaba prácticamente con la de Arnold, Arnold todavía no era una estrella de Hollywood, y Mike pues estaba ahí, ahí, eh, y como digo, empieza su preparación para el Mister Olimpia del año 80 muy pronto, la empieza en febrero, para competir en octubre, eh, y durante su preparación pues sí que se empieza a ver Realmente que, que pues no era una persona, digamos, sana eh, en cuanto a su estado mental porque hacía muchísimas locuras y además empieza a desarrollar una adicción a las anfetaminas para mantenerse concentrado. Y simplemente os voy a describir cómo era un día en su preparación porque todos sabéis que en la preparación para competir de un culturista pues las cosas tienen que ser tranquilas, tienen que estar eh, más o menos bien llevadas así que os voy a compartir cómo era un día en su vida para que veáis un poco el desequilibrio que tenía este hombre y era tal que así se despertaba a las 4 de la mañana leía filosofía durante dos horas entrenaba a las 7 de la mañana escribía un artículo a las 9 a las 2 hacía 23 kilómetros de bicicleta a las 4 echaba una siesta que es lo poco que tiene sentido del día a las 6 corría 6 kilómetros a las 8 practicaba las poses a las 9 a las 9 se encargaba de su negocio y a las 11 se acostaba es una auténtica barbaridad y como digo aquí se puede ver un poquito el, la desestabilidad mental además se empieza a desarrollar mucho su adicción a las anfetaminas para eh, mantenerse más concentrado y él mismo en su propia biografía admitió que su cuerpo en muchas situaciones le dio le dio mensajes de alarma y él los ignoró porque pues se sentía como si fuese un genio eh, y bueno, pues aún así acaba la preparación del, del año 80, se prepara para competir en el Olimpia de ese año. Y los que hayáis visto el vídeo de Arnold sabéis que ese Olimpia pues fue un Olimpia que es muy recordado y por todas las razones equivocadas. En el último momento Arnold anuncia que va a volver a competir, esto creó mucha tensión entre los competidores. De hecho, nada más empezar el evento en el meeting de los profesionales, o sea, antes de saltar al escenario... Arnold se encara con Boyer Coe y con el propio Mike, porque era el único de los 16 atletas que se oponía a quitar la categoría de menos de 200 y la de más de 200. Eh, le preguntaron por qué y se dedicó a insultar a, a todos los atletas que había allí. Y bueno, pues eh, lo peor y lo, lo más decepcionante para todos y para Mike, eh, me imagino que especialmente con las esperanzas que tenía, es que Arnold ganó el evento, Mike... No solo quedó 2 segundos, sino que quedó quinto y él lo vio como un castigo de, de la federación por el, el comportamiento y las palabras que había tenido hacia Arnold. Y bueno, pues después de este evento, eh, con toda la carrera tan prometedora que tenía por delante de la década de los 80, se retira y no vuelve a pisar un escenario en su vida. Y bueno, pues tras ese evento, como sabéis los que habéis visto el vídeo de Arnold, que os recomiendo que lo veáis porque está mucho más detallado todo lo que fue el Olimpia del año 80, pues Muchos competidores se retiran, Mike fue uno de ellos, como digo, pero hubo muchos, Arnold se fue el culturismo por la puerta de atrás, con todo lo que había conseguido antes, pues se fue de la peor manera posible, y para Mike pues fue un golpe muy duro, y bueno, pues como he dicho, desapareció del mundo competitivo, siguió de alguna manera ligado al culturismo, le nombraron editor de otra revista llamada Workout, que en su propia biografía, admitió que fue uno de los proyectos que más disfrutó en su vida y para los que más duro trabajó, eh, pero bueno, luego le vinieron una serie de cosas que le hundieron todavía más, y es que a los 18 meses de, de empezar la revista se la cancelaron eh, los dueños de, de la revista, al mismo tiempo eh, su mujer se divorció de él eh, y se murió su padre, entonces entró en un en un ciclo depresivo importante eh, su, su, su adicción también a las sustancias que he dicho, no anfetaminas y alguna otra cosa pues tampoco le ayudó y le costó muchísimo, muchísimo tiempo salir hasta que unos años después de alguna manera volvió otra vez al mundo del culturismo a hacer lo que mejor sabía hacer eh, como entrenador personal y seguramente muchos hayáis visto las fotos que tiene con Dorian Yates entrenando y Dorian pues siempre fue un seguidor de las ideas de Mike y yo creo que el legado de Mike es, es pensar que no hay un Dorian Yates sin un Mike menzer La escuela de culturismo que a día de hoy conocemos como el culturismo hardcore, el culturismo intenso, el culturismo más científico, que tiene más sentido, viene todo gracias a la filosofía de Mike menzer Un hombre con seguramente muchos defectos, como todos, pero alguien que contribuyó muchísimo al mundo del culturismo, que merece muchísimo respeto, mucho crédito. Eh, otro personaje más al que la federación eh, dejó de lado eh, y creo que fue un error porque creo que habría sido un grandísimo representante para el culturismo en los 80. Y ese es el legado de Mike Mencher. Eh, a diferencia de, de cómo era el culturismo antes, que eran entrenamientos totalmente aleatorios, de horas y horas y horas y dietas caóticas, pues Mike eh, atrajo un, un sentido científico, un sentido lógico. Y creo que cambió el culturismo para siempre. Así que espero que hayáis aprendido un poquito de quién fue Mike Mencher. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nada, como siempre, suscribiros al canal de Más Músculo. Eh, dejad un like, dejad un comentario. Dejadme también un comentario sobre qué personaje os gustaría que, que cubramos en nuestros próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo.